Mira, es que son varias cosas ¿no? que tienen que mantener en mente los jóvenes, es qué tanto lo quieres, ah, es algo que quieres a largo plazo, sí o no, tienes que preguntarte esas cosas, ¿no? Ah, estás dispuesto a arriesgarte, estás dispuesto a reservar, a ponerte una manera donde eres más reservado con la familia, con los amigos, el deporte de boxeo es un deporte muy celoso, con eso digo que, que pues te tienes que enfocar al 100% y si quieres divertirte, quieres salir con los amigos, quieres salir con la novia siempre, no va a funcionar. Vale la pena hacer esto, lo quiero tanto, este deporte que estoy dispuesto a poner todo al lado, a no salir con mi familia tanto, no comer las mejores, no comer las mejores comidas en, en momentos. No, no comer unos, unos chilaquiles, un unos, unos bistec, o sea, tener la dieta apropiada. Claro, tienes que tener la disciplina para trabajar todos los días, sin, sin falla, sin falta, sin falla. Entonces, teniendo eso en mente, te preguntas, este, si tú dices que sí a todo eso, estás dispuesto a, a poner la disciplina primero, entonces te digo, pues, éntrale. No, éntrale, pero le tienes que entrar con todo. Es que el deporte, no puedes entrar a la mitad. Si quieres ser grande, tienes que entrar al 100% y enfocarte en esto. Y es por eso que los peleadores élites y los campeones están en el, donde están, por, por el sacrificio que han hecho. Empezó a los 8 años. A los 8 años empezó este sacrificio. sacrificio. Y la verdad, pues, no me arrepiento porque yo adoro este deporte. Este... me, me ha dado mucho. Hubo veces donde... Te tienes que decir a los amigos que no puedes salir con ellos. Te tienes que separar de los amigos que son mala influencia. Entonces yo tenía bien claro lo que tenía que, que hacer y lo que yo tenía que prohibirme. No, yo mismo me lo prohibía, o sea porque mis padres, es una cosa que tus padres te lo digan. Pero la otra cosa es que tú mismo ah, tomes esa decisión, que tú mismo digas, ¿sabes qué? José, ¿sabes qué? Juan, tú no, quien sea el nombre. En mi caso, ¿sabes qué? Y así, si sí. sí, yo quiero... Este ser grande, si yo quiero cumplir mis metas, si yo quiero cumplir mis sueños, no puedo juntarme no puedo hacer drogas, no puedo contarme con amigos que le encanta la fiesta, ah, no puedo verme tanto con mi novia. Y después cuando me miraba me dice, ¿sabes qué? Ahora sé por qué pues no, no, no estabas al 100% en la relación, porque tú estabas al 100% en tu carrera. Eh, cuando tienes 15 años no es carrera, es, es deporte supuestamente, ¿verdad? Pero no, es carrera, mi carrera empezó a los 8 años, no empezó a los 22, ni a los 25, ni a los 19 cuando debuté como profesional, empezó a los 8 años, yo trabajé desde 8, 9, 10, 11, 12 y nunca paré, nunca paré, todos los días en el gimnasio, hasta los fines de semana, porque yo tenía un sueño que quería cumplir y eso era mi meta, y dije no voy a, no voy a, no, no, no voy a arriesgar mi, mi sueño por, por algo más, y es cuando yo seguía esa empresa boxear News, este, pues uh, sintonicen, miren los videos y pues la técnica y aquí, aquí te lo van a enseñar y aquí van a tener buen contenido. Gracias por el para apoyo y saludos.